hola te doy la bienvenida a este nuevo video. hoy vamos a hablar de un tema muy interesante dentro de nuestro proceso de diseño que es la inspiración no sé si tal vez te has preguntado bueno de dónde se inspiran los diseñadores qué es esto de la inspiración dónde podemos encontrar inspiración entonces hoy quise hacer este video precisamente para resolver esta pregunta la inspiración, si nos vamos como desde el sentido del de significado de la palabra inspiración, tiene que ver con introducir aire en nuestros pulmones, ¿no? Cuando hacemos así se le llama inspirar, ¿verdad? Entonces esto me llamó mucho la atención respecto a este tema porque tiene mucho y todo que ver con la inspiración en cuanto a eh, un proceso creativo, por ejemplo el diseño, entonces cuando nos inspiramos es porque hay algo que entra en nosotros, ¿cierto?, y nos da como una idea, pero también hay una acción que nosotros debemos realizar. Si nosotros no inspiramos pues no puede entrar el aire, ¿verdad? Lo mismo pasa con la inspiración cuando nos referimos a los procesos creativos. La inspiración también tiene que ver con un estímulo, es decir, que hay una señal o hay un estímulo, una, un llamado, algo, que hace que nosotros tengamos una reacción, que hay una causa, ¿verdad? Entonces, precisamente me parece muy interesante empezar así este video porque tiene mucho que ver. Cuando hablamos de inspiración, algo que, que quiero que tengas presente y que tengas muy claro es que la inspiración se busca, ¿sí? La inspiración... ¿Es algo que no va a llegar ni va a aparecer eh, como por arte de magia, simplemente nos quedamos quietos y llegó la inspiración? No. Precisamente cuando hablamos de inhalar aire, ¿cierto?, de intro introducir aire a nuestros pulmones, también estamos hablando justamente de eso. En la inspiración hay algo que nosotros debemos hacer, no es solamente que llegó, sino que no. Yo tomo aire o yo adquiero inspiración, ¿cierto?, para luego proponer una idea entonces eso es importante y es importante también ver que lo que me inspira a mí puede ser que no te inspire a ti ¿cierto? por lo general hay como unos temas eh, que podríamos decir bueno estos son temas de inspiración pero hay cosas que te inspiran particularmente a ti y hay otras que a mí me inspiran pueden ser diferentes y eso es completamente normal ahora también es importante que cuando vemos este significado de lo que es la inspiración, cuando hablamos de inhalar aire, tenemos que también pensar que cómo estamos llenando nuestra mente. ¿cierto? Porque de lo que nosotros respiramos, de eso vivimos, ¿cierto? El aire que tomamos, pues eso nos llena, ¿cierto? Pero asimismo la inspiración en el, en el diseño tiene que ver con cómo estamos nosotros llenando nuestra mente, qué hay en nuestra mente, de qué nos alimentamos, qué es lo que respiramos para realmente hacer una propuesta. Entonces, por eso es aquí donde yo siempre les digo a mis estudiantes como, miren, no tengan referentes o inspiración solamente en moda porque si tú estás viendo todo el día la misma prenda el mismo diseñador pues vas a tener en tu mente eso y eso es lo que vas a realizar si quieres ser un poco más innovador ir un poco más allá lo que tienes que pensar es bueno de qué otras fuentes yo voy a adquirir esos referentes esas imágenes de qué otras fuentes voy a adquirir inspiración para hacer otro tipo de propuestas entonces como diseñadores resolviendo un poco la pregunta de cómo nos inspiramos o de dónde nos inspiramos tenemos que ser muy observadores, muy muy observadores tenemos que estar dispuestos a observar lo que vemos lo que hay a nuestro alrededor, lo que hemos vivido. Entonces, hay diseñadores que, por ejemplo, dicen no, mira, yo voy a la tienda de telas y veo una tela que me impacta y la tela es la que empieza, o el tejido, o esos colores, o esas texturas, es lo que empieza a crear en mi mente ideas de qué es lo que yo voy a hacer con esta base textil. Entonces, eso es interesante, a mí me pasa mucho, yo, yo estoy segura que si estás aquí también puede ser posible, es que vas a una tienda de tejidos y empiezas a verle en tejido. Cuelas, brillos, texturas y como que te sientes en el paraíso, ¿no? Todo eso llama mucho la atención y eso hace parte de la inspiración. Otros podrían decir, no, mira, yo me inspiro en la naturaleza. A mí me fascina buscar criaturas marinas, me fascina buscar plantas exóticas, me tengo una fascinación por buscar diferentes especies de aves, por ejemplo. Entonces todo eso también hace parte de la inspiración. Todo lo que hay en la naturaleza, paisajes, lugares especiales. La arquitectura por ejemplo es una de las fuentes que más utilizan eh, los diseñadores de moda por ejemplo también porque vemos que hay muchas formas, estructuras, figuras que un arquitecto ha puesto, también ha diseñado allí y que también puede ser de inspiración. También importante ver no solamente eh, referencias visuales sino también de los otros sentidos, entonces yo puedo decir, por ejemplo, la música, hay algunos sonidos de ciertos géneros musicales que algo mueven en mí, que algo me despiertan, ¿cierto? Entonces escucho funk y me siento que quiero hacer algo, o tengo algo, de pronto una música folclórica que me está inspirando colores y me está llenando la cabeza de emociones, y a partir de ahí también nace la inspiración. Ahora, yo también podría decir la historia es una de las cosas que me apasiona y que me inspira. Entonces yo puedo pensar, bueno, me gusta investigar la historia de las culturas, la historia de las sociedades, la historia del vestido, la historia del arte, la historia del diseño y todo eso de alguna manera empieza a inspirarme. ¿Qué quiere decir? Que me está estimulando, que me está ayudando a proponer cosas, ¿cierto? Entonces es importante que como diseñadores también tengamos como esa curiosidad de estar investigando esos temas que más nos gustan las películas no sé si te ha pasado pero por ejemplo a nosotros con mi esposo que también es diseñador nos pasa mucho empezamos a ver una película y de repente ¡ay, mira la fotografía me encanta uy mira el color de esa escena está espectacular porque vemos un poco más allá no como diseñadores no solamente estamos viendo por ejemplo una película solamente la trama o los actores sino que vemos un poco más allá cuál es el lenguaje visual cuáles son esos efectos ¿no? entonces es interesante que también eso nos pueda inspirar me encantaría preguntarte ¿Es difícil o fácil para ti adquirir inspiración? Cuéntame en los comentarios porque los estaré leyendo y respondiendo y seguramente estaremos haciendo más videos de este tipo. Entonces, si te ha gustado este video y si llevas bastante tiempo viendo nuestros videos acerca de diseño, ilustración de moda y emprendimiento, recuerda suscribirte ahora para estar pendiente de nuestros nuevos videos. Nos vemos también en puntocom donde encontrarás recursos, diferentes tutoriales y en defademy.com, nuestra academia virtual donde puedes formarte en diseño de moda con nosotros. Te mando un gran abrazo y ya sabes, crea algo hoy.